que descuiden la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente nos disponemos a vivir el tiempo litúrgico de la cuaresma en el, en el que somos invitados a confrontar nuestra vida con la palabra de Dios para renovarnos de cara hacia la Pascua. De 40 días camino hacia la cruz. 50 días de Pascua camino hacia la plenitud del Espíritu siguiendo los pasos de Cristo. 40 días de gracias como los 40 días de Moisés en la cumbre del Sinaí. Preparando la alianza, como los 40 años de peregrinación del pueblo por el desierto, camino de la tierra prometida, como los 40 días de Elías en marcha hacia el encuentro con Yahvé en el Monte Oré, como los 40 días de Jesús en el desierto, antes de iniciar su misión mesiánica. La consigna mayor de la cuaresma es la conversión al cambio de mentalidad para que el hombre viejo que aún subsiste en nosotros, con todo lo que tiene de antievangélico y de antipascua y de pecado, vaya dejando lugar al hombre nuevo que nace a la vida plena en el camino de Jesús. Cuaresma nos llama a intensificar la oración, la escucha más, más atenta de la palabra de Dios, a renovar nuestro bautismo, y a celebrar nuestra reconciliación con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con la creación. De cara al prójimo hemos de vivir una caridad que no busca ostentación, sino que brota de un amor verdadero y desinteresado. En la oración, no orar para que los vea la gente. Al revés, entrar en el cuarto y orar. El Padre te lo remiará. De cara a Dios hemos de vivir una oración que no se quede en palabras y gestos exteriores, sino que brota del corazón. En cuanto al ayuno, no anden bajos para que la gente sepa que ayunan, sino perfúmate la cabeza, dice Jesús. El Padre te lo apremiará. De cara a nosotros mismos un ayuno que es conocimiento de sí mismo, autocontrol, capacidad de renuncia y de valores secundarios en favor de los valores del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga.